Buenos días, mi gente. Buenos días. Son las 5.45 de la mañana, todavía no salió el sol. Pero hoy es un día especial. Tenemos salud, familia. Y hoy vamos a entrevistar finalmente a Francisco Javier. Por si... No se acuerdan, fue colega joven que cruzó Puerto Rico desde Mayagüez a Yabucoa por toda la ruta panorámica. Este, son pocos en Puerto Rico los que han logrado cruzar la isla en bicicleta de este a oeste, pero si Venimos a analizar, no creo que nadie haya hecho la ruta completa, panorámica, en 18 horas o menos. Creo que más o menos eso fue lo que se echó el hombre. Y hoy, lo vamos a entrevistar. Así que, vamos a, estamos ahora por la ruta de, nos vamos a encontrar en Las Monjitas, en el, Dentro Centro Comercial de la Mujita vamos a hacer una ruta de dos horas aproximadamente en la cual aprovecharemos para conocer detalles de esa... de esa corrida épica para nosotros los mortales, ¿verdad? Eh, que no somos los Agner González de la vida que corren 100 millas diarias para que se montan en su bicicleta. La ruta que hizo la que hizo Francisco Javier eh, Tuvo una elevación total De 24.000 pies de, de nivel positivo Para que tengan una idea Eso es subir maravilla Ocho veces No es fácil Subir la una Imagínense, ocho veces Así que Vamos por ahí, ya estamos de camino. Probablemente está de noche todavía. a frío. Y esperemos que no haya ningún contratiempo. Y que podamos completar la ruta de forma segura. Así que ya mismo nos vemos. Aquí nos encontramos el punto de encuentro. Quedamos encontrarnos a las 6 de la mañana aquí en la Monjita. Eh, vamos a ver. Espero que el hombre llegue. Lo importante de esto, gente, de esta. Esta corrida que hizo Javier. Es una corrida que, como dijimos ahorita, no mucha gente hace. Conozco, quizás, de conocimiento propio, conozco solamente a tres personas que la han hecho. Sé que han habido, por lo menos, que me he enterado y he visto en Estraba, ha habido por lo menos cinco a seis personas en total, quizás, no, no llegan a diez, que yo tenga conocimiento, que hayan hecho el cruce de este a oeste o de oeste a este, como lo quieran hacer, a través de todo Puerto Rico por el mismo centro. O sea, no estamos hablando de una corrida de un día, eh, normal. En eh, caso mío, eh, yo creo que yo fui de los primeros que hizo esa ruta. La ruta fue básicamente turística, cinco días. Eh, fueron cinco días hasta de Nahuabo a Mayagüez. Si se fijan, pues yo la hice eh, de a Mayagüez, un poquito más al norte de donde él llegó, en Yabucoa, porque mi, mi mente fue trazar una línea recta, lo más recta posible y por lo más centro posible de la isla. Eso me llevó pues, a correr Naguabo, Calle, Barranquita, Ayuya, Ajunta, Maricao, Mayagüez. Lo hicimos en cinco días. Eh, fue una ruta que fue navideña. Es la mejor época para hacer este tipo de. este tipo de corrida. Este. por, por, por, por dos cosas. Primero, el ambiente. Y segundo, eh, la, la época del año. Es una época festiva, no hay mucho tráfico, en el campo, pues, es mejor también y es un ambiente agradable. Estoy aquí enviando un mensaje a, a Francisco de que ya llegué al punto de encuentro. Esto está como oscurito, oscurito. Eh, entonces, pues, volvemos. La ruta de cruzar Puerto Rico de este a oeste, como bien le dije, no lo han hecho muchas personas. De hecho, eh, conozco a una, una pareja que la hizo también de este a oeste, saliendo de Faldo hasta Rincón. Entiendo que fue de Fajardo. Y lo hicieron en 24 horas, 26 horas, una cosa así. Este, en el caso de. Aquí llegó el hombre. Vamos a. ¡Ey! Buen día, buen día. Bueno, estamos ready. Mira, yo no me voy a matar. ¿Ah? <ríe> no me voy a matar. <ríe> no, no. Sí, eso, pues. <ríe> Cuidado aquí, que este... Este es tu adelante. Todo bien, aprovechando esta corrida para pa descansar del domingo. Ya corro hoy, mañana descanso. ¿Va a correr mañana? Mañana me toca correr a pie. Ah, ok. ¿Y ya, te, ya te planteaste alguna meta nueva? Ok. Me dijo, mira, hay un espacio para, este, para ser capitán en el telatón C. Y si quieres, pues lo puedes coger, qué sé yo. Y entonces le dije que sí, Todo eso es el mes que viene es el 19, 20 y 21. ¿Tres días? Sí, 375 mil. ¿no? Sí. Pero realmente eso va a ser más un entrenamiento que eso de copea la mesa grande como tal ¿Sí? todavía no tengo fecha porque se está fregando con este En, en, do, en un día Lo muchachos diciembre realmente fue un entrenamiento <risa> de, de, de, le escucharon pero, el hombre tiene una meta que yo creo que nadie ha hecho en Puerto Rico no, y es cruzar Puerto Rico de este oeste y de vuelta en 24 horas no, me no, va a tomar más tiempo pero es corrido o sea se ha corrido voy a estar probablemente dos noches sin dormir Ya rayo. Sí, sí. Y, pues sí, básicamente, esta es como que la meta grande que tengo, que me gustaría hacerlo en mayo, después de eso va a estar muy caliente eso, que no creo que sea... Sí, definitivo. Bueno, ya escucharon, Francisco Javier tiene una idea más descabellada aún. creo que ni Ángel González ha pensado en hacer eso alguna vez en su vida. Sí, sí, son retos diferentes, esto no es competitivo. Es un reto personal, definitivamente. ¿Y qué te llevó? ¿Qué te está motivando a hacer esto? Uh -huh. Es bien. No muchas personas que hacen redes todavía, pero me gustaría que sea la norma también que más gente se comida hacer lo que se llama ultradistancia, porque por lo menos yo sé que en Europa, en Estados Unidos, esa disciplina no se da mucho gente okay. cruzando Estados Unidos de Oeste a Este. Europa. Este... Oye, pero en, en 24 horas, en, en un día, dos días sin dormir, eso es hasta cierto punto bien peligroso para la salud. <risa> va a sufrir pero con buen entrenamiento el cuerpo se puede adaptar a tiempo y todo eso se practica verdad lo de la parte de coger sin dormir se hacen entrenamientos entrenamiento para eso para el tiempo como el cuerpo tuyo va a reaccionar con pocas horas de sueño Claro. Pues básicamente, hasta 100% me gustaría exponer, porque felizamente, lo que yo estoy haciendo, quizás aquí, en casi 90%, es algo grande, pero a nivel mundial lo que yo estoy haciendo es una mirada. Claro, claro, sí, sí, o sea, siempre, siempre hay alguien más arriba de nosotros. Sí. Eso es así, todo. Sí, no, por algún lado se puede, no de Ahora, se lo va a fin ahí. Hasta donde te quieras llegar, con tu propio reto. Inspirar la vida, hermano, ya. Sí, como esta, de una entrevista a las 5 o las 6 de la mañana, pedaleando de noche, en la carretera 14 en Ponce. Pero ahí estamos. Pues mira, este... De verdad que... quería hacer esta entrevista, porque... Al igual que tú, el tiempo es diferente, soy de otra generación. Yo también hice, hice mi cruce de este a oeste, no con ningún objetivo de llevar ningún, <ríe> ningún mensaje, por decirlo así, de ciclismo, porque en aquel entonces eh, la hidratación era cerveza y ron. Pero cuando se hizo... No existía estraba, no existían los celulares. Eh, el que tenía celulares era las personas de, de dinero, o sea, los celulares aquellos gigantes que parecían radios de, del ejército. Este, pues básicamente ha pasado ya casi 25 años desde aquella vez y que yo sepa en Puerto Rico no llegan a 10 personas las que han hecho el cruce sea de este oeste o de oeste a este panorámica, lo que sea por el centro de la isla o sea que bienvenido al club pusiste la vara bien alta en ese punto porque tirar la maroma en 18 horas fueron, ¿verdad? 16. 16 En total. 16 horas pedaleando. O sea, que ahora mismo llevamos 20 minutos pedaleando. Y ahí yo estoy con la lengua por fuera. El hombre todavía está en la cama, a nivel de pulso. Está paseando. Y obviamente voy a estar esto, yo voy a intercarar lo que podamos hablar que se escuche tuyo, ¿verdad? Lo que se puede escuchar de esto, pero yo lo escribo. Y, y antes de antes de publicarlo, yo te lo envío para que tú edites, hagas lo que tú quieras, apruebe. Este tramo a mí me da estrés. Y eso que hay poco tráfico. Pero me da estrés porque ahí corren bien rápido. va a salir de aquí. 27 Pues yo tenía Así cuánto 30 Y tenía 30 Era 30 cuando hice la La versión mía Pues mira eh, sí, siempre había los letreros, los iban de campo que te dicen por allí, por allí, por allí. Y una cosa que tú hiciste en bicicleta, yo lo no hice en carro. Como, o sea, el tren de nosotros, como te expliqué, era bien distinto. Eh, está bromeando, ¿verdad? Uno, uno, uno se trataba bien, pero de vez en cuando entrenábamos con cerveza. Pero el chiste de esto es que en la época de nosotros allá, no teníamos la opción de, de trazar la ruta de entrada y tenerla ahí dibujada en el mapa. Teníamos que ver un mapa de papel de Texaco y ahí marcábamos la ruta primero. Después nos reunimos a discutirla, pero nunca la corrimos. O sea, que esa fue otra, otra parte que quizás fue... Eh, hoy día muchos de nosotros, porque lo hacemos, hacemos una ruta exploratoria, la pedaleamos primero antes de, antes de hacer el, el, el circuito completo, ¿verdad? Pues en aquel entonces nosotros lo que hicimos fue que hicimos una línea recta en el mapa de este oeste, lo más recta posible y que cubriera la mayor distancia posible sin salirnos de, de la línea recta y entonces por eso decidimos hacerlo de Nahuagua a Mayagüez en vez de hasta Rincón hubiera sido la punta más, más lejana porque nos sacaba de la línea recta y si si te fijas después, y te compartí el mapa, cuando lo hicimos, te vas a fijar que básicamente es una línea completamente. no es perfecta a derecha, pero es completamente recta de este a oeste. Pero estamos entrando al segundo tramo que yo digo que es el chabón. Y espero que amanezca rápido. Pues básicamente la hicimos en carro la semana antes. tú me dices de del personal que te va aquí o sea pues yo vi que yo vi que tenías compañeros que venían de afuera o algo así sí, tenía unos amigos de Colorado que vinieron a verme porque originalmente se suponía que no iba a ser ida y vuelta en Ajá. diciembre pero no, yo por mi cuenta sin mucha sin sí, apoyo y entonces dos semanas antes de yo del evento me ponen en contacto con, con William este, que él pues, obviamente tiene un montón de experiencia en este tipo de eventos ok y, ¿Y William no? es puertorriqueño y de, sí, de San Juan. ah o sea, él hay que hacer lo de capujar y eso no, él hace la vuelta a Puerto Rico ah ok el, pero él se dedica a hacer lo que le dicen en esa posición es cruce ok el, el, el organizador el jefe del equipo okay. en carreras de este tipo en el mundo. Oh. Cuatro récords mundiales en la carrera que se considera más difícil del mundo. Wow, pero de él, récord de los récords de su equipo. De su equipo, pero él como ¿Por sé, eso? Este. que él a nivel internacional es bien reconocido y es de Puerto Rico y vive aquí y se <risa> queda aquí. Wow. Tener ese recurso acá en Puerto Rico, ¿eh? No solo eso, tener ese recurso y que no lo conozcan mm -hmm. es algo. Como siempre hemos dicho, no somos profetas en nuestra propia tierra, es un recurso increíble.